Ya llegamos a 100.000 mil suscriptores uh -huh. Y mis amigos me hicieron una fiesta sorpresa De 100 mil suscriptores Y aquí está todo lo que pasó Hola amigos de G-Moon Hoy tenemos planeado una fiesta sorpresa Para sus 100 mil Suscriptores, ella no tiene idea De lo que va a pasar, le pedí por su cámara Para que pueda grabar su reacción Y ahorita estoy en camino a recoger Su pastel, Ya está el pastel Con su carita Mi amigo Andy me dijo Que yo y Min íbamos a tener Una entrevista para otro video De alguien más, otro canal Una entrevista para hablar sobre nuestra vida En México, también mi novia me dijo que no iba a poder venir a Seúl a verme esa semana Así que ese sábado fui a ver a Min y a Andy Fuimos a cenar antes de la entrevista Hola amigos de G-Moon Min me mintió y me dijo que quería empezar su propio canal de YouTube Entonces le presté mi cámara porque quiso empezar a bloguear Y yo pensé que eso iba a ser su primer video en su canal bueno, hola amigos de G Welcome oh, wait, back wait, to wait. my channel You can't start Please. your channel exactly like me, bitch I'm gonna, it's okay Hola amigos Y ahora vamos a la entrevista Vamos. ¿Estás emocionada, G? Sí Sí You should film yourself, man Como pueden ver, yo no tuve ni la menor idea de lo que estaba pasando She just went to pee She no idea what what the no tiene idea de lo que va a pasar. Estúpido, estúpido. Hasta habían llamado al director de la entrevista enfrente de mí. El director le había dicho a Andy por el teléfono que quería que yo y Min nos tapáramos los ojos antes de entrar a la entrevista. Y no sé por qué demonios lo creí pero lo creí y así mientras que estábamos afuera esperando al director a que nos deje entrar a la entrevista pueden ver, mis amigos estaban preparando para la sorpresa bueno, voy a dejar de hablar aquí y les voy a enseñar lo que pasó en la sorpresa ok, practicando para la entrevista keep going, keep going corre, corre no, no, no, no, no.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 Can I say something you know even with all the hate there's so many people that love you and support you What? but What's sometimes you just need to see it for yourself I cannot believe. Espero que les hayan gustado este video. Este video es muy, muy especial para mí. La neta, creo que. La neta, lo que sí, como que me choqueó mucho fue que Min decidió bloguear todo esto para poder enseñarles a ustedes igual. Y eso dice muchísimo de cómo. Ay, me estoy poniendo emocional. Eso dice mucho de, de cuánto me importa todo este canal y toda la gente involucrada en este canal. O sea, ustedes y todos mis amigos que siempre me ayudan y me apoyan. Muchísimas gracias otra vez por todo su apoyo. Y ya, pues no sé qué más decirles. Les quiero muchísimo, muchísimo, muchísimas gracias otra vez. Y los veo, y los veo muy pronto en mi siguiente video con mejor contenido. Gracias.